estimados estudiantes vamos a iniciar eh, el estudio de la materia de cálculo 2 con lo que es las antiderivadas ¿Qué es una antiderivación pues es el proceso de, de, la, de determinar las antiderivadas la antiderivada es la función que resulta de un proceso inverso a la derivada que estudiamos ya en la materia de cálculo 1 es decir que consiste en encontrar una función que al ser derivada produce la función dada de la derivada es además un, es, puede ser indefinida porque tiene una constante c que puede tomar cualquier valor que se le puede asignar eh, esta antiderivación se la representa eh, como ustedes pueden ver a través de un símbolo conocido como la integral está también formado por el integrando es decir las funciones en donde está compuesto por variables asimismo por eh, constantes como en el ejemplo que es 3x al cuadrado así mismo está compuesto con variables de integración y el resultado como tal es aplicar las reglas de integración y adicionar a ello es lo que es la constante de integración que como les indicaba pues puede tomar cualquier valor dentro de las reglas más importantes e iniciales de la antiderivación pues son la regla de la constante la regla de la potencia y la regla exponencial eh, como ustedes pueden ver ahí tenemos unos ejemplos que para poderlos resolver y aplicar estas reglas nos vamos a dirigir a resolverlos en la pizarra tenemos que al aplicar la regla de la constante nos dan una eh, integral de 3 de x es decir que nosotros tenemos un valor constante un número cualquiera que lo podemos sacar fuera de la integral en donde tenemos 3 integral de dx. De al integral d de dx esto al aplicar la regla me dice que tengo la constante y una variable x más la constante c esto sería el resultado al aplicar una regla constante también tenemos lo que es la regla de la potencia que me, me indica que es la integral de x a la 17 por d de x. aplicando la regla de la potencia me dice que yo sumo el exponente es decir 17 más 1 serían 18 el inverso sería 1 sobre 18 por la variable elevada al exponente que en este caso sería 18 es decir sumo un número al exponente a este le sumo eh, le sumo el 1 y eh, le multiplico el inverso de, del resultado de esta suma más siempre la variable c aquí estoy aplicando la regla de la potencia también tenemos la regla del exponente en donde dice la integral de menos 3 x por d de x me indica que al tener una una función en la que se aplica el exponente pues lo que hago es copiar la constante que en este caso es menos un menos 3 sería el inverso de de menos 3 sería 1 sobre menos 3 por el mismo contenido de, de x, es decir, e a la menos 3x más c. E. Dándonos también como resultado menos 1 un tercio de e a la menos 3x más c. E. ¿Sí? Entonces aquí lo que hago es: la regla del exponente me indica que debo eh, colocar o multiplicar el inverso de la constante que está elevado el exponente. ¿Sí? y eh, le multiplico a la misma variable ¿sí? copiamos igual el exponente tal como está para poder entender eh, estas reglas ya en conjunto con varios términos es necesario también hacer unos ejercicios en los cuales se plantean dos de ellos tenemos que nos dice la integral de 2 x a la quinta más 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 5 por d de x ¿sí? como ustedes pueden ver eh, tenemos un polinomio en donde hay sumas y restos que también podemos simplificarlos o separarlos entonces quedaría si yo saco el eh, la constante hacia afuera me quedaría x a la quinta por d de x copio el signo sería más saco la constante integro de x al cubo menos saco la const, perdón de x al cubo por d de x ¿sí? porque como ustedes saben d de x está multiplicando todos los términos menos 3 integro x al cuadrado de d de, de x más 5 integro de d de x ¿sí? entonces lo que yo estoy haciendo es que el polinomio que nos dan eh, todos estos términos, los descompongo en términos por separado para que se me haga la integración mucho más fácil. Entonces lo, aquí lo que aplico es la regla de la potencia. Tengo la constante afuera, me dice que sumo 1 más 5 más 1, 6, y le aplico el inverso, sería 6 multiplicado por x a la sexta, más 8, aquí hago lo mismo, la regla de la potencia, 3 más 1, 4. El inverso sería 1 sobre 4 por x a la cuarta, menos copio de la constante que sería 3, 2 tre, más 1 sería 3, como es el inverso, un tercio de x al cubo, más 5, aquí aplico la regla de la constante, en donde copio la constante y le multiplico la variable x, más c aquí lo que voy a hacer simplemente ya es simplificar términos sería la mitad sería un tercio de x a la sexta más eh, la, la cuarta sería 2 eh, x a la cuarta aquí simplifico 3 con 3 me quedaría menos 3x al cubo más 5x más c entonces aquí estoy aplicando eh, dos de las reglas antes indicadas ¿sí? otro de los ejercicios también que nos plantea es ya con cocientes es decir nos pide integrar x al cubo menos 2 x menos 7 sobre x todo esto por d de x para como les indicaba en el ejercicio anterior para resolverlo de mejor manera y que los pasos sean mucho más fácil es conveniente ver Cómo puedo simplificar esta integración aquí nosotros podemos aplicar la regla en la que ponerlo como denominador a cada uno de los términos antes indicados d de x entonces le pongo menos tengo una constante afuera x sobre x es decir que estoy descomponiendo este término tengo 7 sobre aquí me falta d de x D de x menos 7 por d dx entonces lo que estoy haciendo simplemente es simplificar o separar por términos para que la integración se me haga mucho más fácil aquí. Lo que puedo es simplificar, ¿sí? simplificar x al cubo con x me quedaría x al cuadrado de dx menos 2x con x me quedaría dx y aquí quedaría menos 7 1 de x por d de, de x ¿sí? entonces lo que hago es integrar aquí aplico la regla de la potencia sería un tercio de x al cubo menos 2 x estoy aplicando la regla de la constante ¿sí? menos 7 hay una regla que es la regla de los logaritmos es decir cuando tengo un, una variable 1 sobre una, sobre una variable esto me da la integral es igual a un logaritmo es decir logaritmo de x más c tendríamos aquí la, la solución de estos ejercicios bueno esto es todo en cuanto a lo que tenemos que ver con las antiderivadas